¿Qué tal? ¿Cómo están? La idea de este video y de los siguientes es comenzar a explicar uh, para aquellas personas que no se han acercado o no saben o todavía no entienden mucho o no entienden de qué se trata el coaching y cómo es una sesión de coaching, cómo es una conversación de coaching. Voy a comenzar por lo que no es coaching, que posiblemente esto sirva como para dar eh, por lo menos de a poquito ir desglosando y haciendo más eh, a ver más claro más entendible de qué se trata el coaching aplicado obviamente a nuestra vida cotidiana y a lo que es una conversación de coaching sí entonces este video en particular también está en relación digamos a un posteo que yo hice en el día de hoy mismo y por eso lo pongo en video porque a algunas personas les gusta más el video que que lo he escrito Así que lo puse por escrito también en un posteo en Facebook, en Instagram e incluso en Patreon. Y ahora lo voy a poner en formato así de video. Posiblemente sea más sencillo para algunos poder entenderlo y escucharlo. ¿sí? Entonces, ¿qué no es coaching como primera entrega, como primer video? es No es una sesión, eh, y lo leo textual de, del, del posteo, es no es una sesión de terapia donde busco mis errores del pasado. ¿Sí? Yo en el posteo lo que escribí y básicamente lo voy a leer, es eh, que esto no est, este flyer en realidad es el primero de, unos, de una serie que voy a hacer para poder explicar qué no es y después comenzar a explicar qué sí es. ¿sí? Entonces, es qué no es, es esto. No buscamos errores en el pasado. Y, y el coaching también se llama en sesiones, a, a, a, al igual que... La terapia o la psicología, y al mismo tiempo no tiene que ver con la terapia o la psicología. Una de las diferencias es esto: el pasado es parte de la persona y es algo que en lo que nosotros como coaches no trabajamos, nosotros trabajamos en el presente hacia el futuro que quiere llegar, que quiere lograr o que quiere construir. Nosotros lo llamamos clientes, no son pacientes, son clientes. Y tampoco es una terapia, sí es un acompañamiento, es como una ayuda a poder reflexionar y pensar sobre lo, cómo es la persona, por ejemplo mi cliente, quién es mi cliente al momento de afrontar o vivir X situación que está viviendo en este presente y qué es lo que quiere lograr en el futuro. Por eso eh, no está basado en el pasado, en los errores de tu pasado. No... No es habitual, sí es posible que, la, que el coachee, así le llamamos nosotros a los clientes, que el coachee traiga cosas de su pasado, ¿sí? de su pasado reciente o de su pasado más lejano incluso. Y esto no significa que nosotros nos centremos como coaches en trabajar en el pasado. Sí, es posible que la persona le sirva para poder explicar ciertas partes de su situación actual o incluso hasta entender cierta situación que le esté pasando en este momento el traer su pasado y nosotros como coaches trabajamos vuelvo a repetirlo y quiero ser eh, por eso lo repito para, para dejarlo más en claro es trabajamos en el presente para el futuro sí eh, así que bueno esta es una de las entregas que quiero hacerles eh, para aquellos que todavía no se hayan acercado a, al coaching o que no entiendan un poco de qué de, de qué se trata ¿no? De, de, de cómo es una sesión de coaching más, ya que se la llamamos igual que la terapia, no es una terapia, no es psicología. Eh, tenemos eh, conversaciones enfocadas en el presente hacia el futuro, conversaciones enfocadas en, lo que, en un tema en particular que, la, que nuestro cliente trae, tenemos conversaciones en las cuales nosotros desde una objetividad y una escucha, que ya la tenemos entrenada, de hecho se entrena es una de las cosas que más entrenamos los coaches. Eh, trabajamos para escuchar ciertos comportamientos que la persona refleja desde lo que dice. Y esto le sirve a la persona, digamos, eso lo ponemos en función de lo que le está pasando y en función de lo que quiere que le pase a futuro. Por eso no trabajamos en el pasado, no trabajamos con el pasado. Los errores, de hecho ya incluso la palabra error... Para nosotros los coaches tiene un significado totalmente diferente. Más allá de que posiblemente vos estés escuchando o viendo videos sobre neurociencia, neuroaprendizaje o como una nueva cultura del error donde el error no es error, sino una etapa de tu aprendizaje. Nosotros los coaches básicamente todo el tiempo estamos creyendo y sosteniendo esa postura y esa lectura del error como parte de un proceso de aprendizaje. Eh, por eso... Eh, hago hincapié también, ¿no? Es, es, no trabajamos ni en el pasado y los errores no son errores, son circunstancias que nos han llevado a eh, resultados que no nos gustaron, a cosas que han pasado y que no nos gustaron eh, y de esta forma nosotros las podemos, vos las podés trabajar en una conversación de coaching o sesión de coaching si se quiere. Eh, para poder justamente mejorar tu postura, digamos mejorar tu posición ante una dificultad, tu posición ante lo que te está pasando, ante una situación eh, y mejorarlo para futuro. ¿sí? Así que esta es la primera entrega de lo que no es coaching y lo que no hacemos es buscar errores en el pasado. ¿sí? Así que bueno, eh, gracias por este tiempo y espero que te haya gustado este video. Hasta luego.